Bueno Juan Miguel, el mejor jugador ofensivamente y dentro de la cancha para los indios en la segunda victoria del club. Dale las gracias a Dios primero por esta importantísima victoria. Eh, como te digo, es sumamente importante, la necesitamos, teníamos que ya salir de esa racha negativa. Y, y nada, vamos uno a uno. Mañana a darlo todo para pa tratar de conseguirla también. ¿Cómo viste el grupo sencillamente mejorar, pero, pero algo que te haya impresionado hoy? No, no, bien. Eh, sabíamos, yo te había dicho la otra entrevista, que teníamos que despertar, teníamos que jugar mejor Teníamos que, que defender más, eso lo salimos a hacer, salimos lo defendimos bien la primera y segunda mitad Algunos fagos ahí, por eso ellos metieron más puntos, pero vamos, vamos a seguir, o sea, como te digo, vamos juego a juego vamos a mejorando Juan Miguel, mañana hay un partido complicado, difícil contra uno de los equipos que está jugando mejor Pero en casa, eh, ¿tu impresión sobre eso? No, en casa, en casa, no podemos irnos a esta primera ronda con... Eh, si perdemos nos vamos un y tres en la casa, entonces no puede ser así Vamos a tratar, vamos a dar todo para defender nuestra casa, sabemos que es un rival bueno, que es el mejor equipo que está jugando ahora mismo, pero vamos a salir a darlo todo para lograr la victoria. Gracias al fantasma de los indios, al jugador estelar de esta noche y del equipo durante toda la temporada. Un gran abrazo y continúen con más de los indios de San Francisco de Macorís.